Hola, hola, queridas amigas, ¿cómo están? Karina Parra les saluda por acá, mentora de emprendedoras digitales. Y para quienes están en esa ardua tarea de llevar su negocio tradicional al mundo online o de comenzar su negocio digital, eh, quiero darles este pequeño tutorial en donde estamos hablando de Juntas Somos Imparables en Instagram, eh, que es una iniciativa de nuestro grupo de emprendedoras para ocupar y diseñar nuestro feed de Instagram en Canva. Y hoy la misión es poder eh, diseñar un testimonio de nuestros productos con todos aquellos comentarios que vamos recopilando de nuestros actuales clientes para captar futuros clientes. Entonces, la idea de esto es que nosotros podamos diseñar una imagen como la que sigue a continuación, en donde vamos a mostrar el antes y el después del de uso de uno de nuestros productos, en este caso de la cremita tropical caribia de la línea Lavit que usó nuestra modelo Lidia en donde nos muestra una fotito acá está la fotito de sus manos súper reseca, le voy a hacer un zoom para que lo puedan ver con mayor detalle. Tenía las manos agrietadas, escamosas, muy resecas. Y esta foto se la tomó antes de usar el producto en cuestión. Que viene siendo esta cremita vid, Y después de eso, quiero mostrarles acá el resultado. Miren cómo su piel evidentemente mejoró. Tiene brillo, se ve suave. Eh, ya todas esas escamitas como que desaparecieron, eh, de hecho se ve su piel muy brillosita y yo eh, me aventuro a decir que al tacto también debe estar muy suave. Es increíble cómo nos ayuda a vender, el promocionar o el compartir el resultado que han tenido nuestros clientes <coughs> con nuestros futuros clientes, porque así... Ellos se ven reflejados en esta imagen y pueden, eh, pueden ver cuáles son los resultados que ellos esperan de un producto. Les puedes ayudar, o sea, con esto les ayudan a, a la elección para saber si este producto le ayuda a solucionar el problema que tienen, el problema que están buscando solución. Y en este caso mostrar una foto delante y el después les va a hacer esa... Les va a convertir esa historia eh, que tienen ellos que aún no ha podido solucionar, por ejemplo, en este caso el de las manos agrietadas, resecas, partidas, uh, con la solución. Los va a ayudar a encontrar esa solución en nuestro producto. Por eso que es súper importante que nosotros en nuestras redes sociales de nuestras tiendas podamos hacer el antes y el después de nuestros productos. Y este es un ejemplo con una crema, pero también puede ser un producto, eh, por ejemplo, una base de maquillaje en donde... Eh, empareje el tono de tu piel, puede ser el maquillaje, puede ser en verdad en bastantes rubros, incluso por ejemplo aquí puede ser un serum anti manchas, un serum para el sol, anti envejecimiento, un maquillaje, una base de maquillaje, son eh, numerosas las formas que tú puedes promocionar un producto con un antes y un después, incluso para un tratamiento de cabello aquí nosotros tenemos el tratamiento de cabello, head care, pero puede ser en muchos otros. Que eliminan el frizz, que te ayudan a los rizos, que te ayudan al liso del cabello... Eh, tratamientos con máscaras, aceite que te ayudan a reparar las puntas, basta que te pongas creativo y empieces a armar el antes y el después para eh, ir solucionando el problema que tiene tu futuro cliente. En este caso, por ejemplo, nosotros eh, vimos lo que es el antes y el después para las manos resecas, el antes y el después de una base de maquillaje y el antes de y después del uso de un tratamiento capilar. Y estas plantillas... Te las voy a dejar. Te las voy a dejar en, en, en la descripción de este video para que tú puedas ir y ocuparlas si estimas necesario. Todo esto bajo nuestro. Eh, nuestro grupo y nuestra iniciativa juntas somos imparables en Instagram para darte ideas, consejos, tips para que puedas ir desarrollando tu tienda online en una de las vitrinas más importantes que tenemos hoy en día que es Instagram para dar a conocer tu negocio, tu emprendimiento. Así que si te gustó esta idea y vas a descargar la plantilla para trabajar en Canva, por favor no olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanilla para que cada vez que subamos un nuevo video tú puedas eh, ser la primera en enterarte. Si gustas también nos dejas un, un comentario, te encantó la plantilla, ¿Te, te es de utilidad, coméntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo y bueno... Como siempre Karina Parra les dejo un cariñoso saludo, emprendedoras ustedes pueden, así que sigan este canal porque acá vamos a estar entregando mucho contenido para ustedes las emprendedoras, para ustedes que quieren llevar su negocio tradicional al mundo online o que quieren partir derechamente llevando sus tiendas a estas vitrinas que no tienen fronteras que son redes sociales. Un besito grande, me despido de ustedes sin antes invitarlas a un próximo video.